te invitamos este 27 y 28 de abril a que vengas con nosotros a toda una celebración en torno a los Juegos de Mesa. Revisa toda la información en nuestras redes sociales y también en la página del Centro de Cultura Digital. No te lo pierdas.